Bases de datos en Python. Python posee disponibilidad de utilización de la librería SQLite 3, de tal forma que esta puede ser utilizada para la utilización de bases de datos. Las bases de datos son agrupaciones de datos los cuales pueden tener múltiples columnas. Esto puede distribuir los datos en múltiples grupos, de, en múltiples grupos o categorías de información. Igualmente, cada, cada conjunto de datos suele estar agrupado en una fila, perteneciendo a este a un mismo elemento. Para ello, es posible en Python tanto crear la base de datos como acceder a una ya existente, de tal forma que ésta se puede modificar ampliando el número de registros. Igualmente, se pueden eliminar algún registro. También es posible la consulta de bases de datos, quizá siendo esto lo más común. Por ello, es posible preguntar a la base de datos acerca de los distintos valores de las distintas categorías o columnas. Veamos cómo esto se puede realizar con Python y SQLite. Para ello, lo primero que debemos hacer es una conexión en la cual... Eh, indiquemos cuál es el nombre de la base de datos, generalmente esta puede tener un nombre con extensión .db igualmente debemos crear un cursor, el cursor es el elemento que nos permitirá comunicarnos con la base de datos de tal forma que esta, este mostrará o modificará las bases de datos existentes de tal forma que mediante esta transmisión de datos accederemos a la modificación de la base de datos o recolectaremos información las bases de datos están categorizadas de múltiples maneras, Para, por ello la primera categoría que podemos visualizar en una base de datos es la categoría de tabla. Estas tablas agrupan una serie de datos los cuales están relacionados entre sí. Estos pueden, se pueden crear varias tablas en una misma base de datos, de tal forma que podemos tener varias bases de datos con el mismo nombre. Podemos incluir o ejecutar la creación de una nueva base de datos con la orden create table. Después deberíamos incluir el nombre que queremos darle a la base de datos. Igualmente, podemos ir incluyendo cada uno de los nombres de cada una de las columnas, como por ejemplo date, trust y symbol. Igualmente, debemos indicar qué tipo de datos es el que va a almacenar esa columna, ya que debe ser un tipo de datos únicos, pudiendo ser estos, por ejemplo, de tipo texto. O pueden ser también números de tipo real, lo cual podría ser equivalente al tipo float. Podemos observar también que existirían más tipos de datos que se podrían almacenar, como el, la, el tipo fecha o el tipo timestamp. El tipo fecha o date... Es distinto del timestamp, ya que el timestamp es únicamente una secuencia de números o un número. Sin embargo, la secuencia date es una secuencia de año, mes y día. Igualmente, podemos visualizar cómo incluir nueva información en esta nueva base de datos que hemos creado, la cual tenía una serie de columnas. Para ello, podemos insertar en la base de datos o en la tabla que queramos cada uno de los valores. Estos deben ir ordenados en la forma que estaban ordenados inicialmente, de tal forma que el orden inicial de posicionamiento de cada uno de los argumentos es relevante posteriormente para la inclusión de mayor de más información. Igualmente, es posible ejecutar esta orden bajo, sobre una serie de, de valores o una serie de listas, de tal forma que podemos crear una lista con las múltiples tuplas, los cuales tendrían los distintos valores que queremos insertar ordenados, de tal forma que podríamos invocar a la orden execute menu para para ampliar esta lista, de tal forma que posteriormente eh, se hace uso de una orden propia de SQL3, o SQLite 3, el cual eh, es, en, es insertada en modo texto, viendo que esta consta de la petición que se le va a hacer o de lo que se va a ejecutar, que en este caso es la inserción de texto, el, el intu, el nombre de la tabla en la cual se va a insertar, la orden values y una serie de valores, los cuales tienen unos interrogantes y están entre paréntesis separados por comas. Podemos observar que posteriormente a este comando podemos aplicarle la lista que, que podamos querer aplicarle desde Python de tal forma que se actualice la base de datos SQLite3. Igualmente, podemos realizar operaciones de borrado, de tal forma que invocando a la orden del ET podemos borrar una fila de una tabla. Igualmente, se podrían ejecutar otro tipo de, de, de preguntas. Por ejemplo, podemos preguntar qué, qué datos hay dentro de la tabla. Para ello, podemos utilizar la orden SELECT. La orden SELECT sirve para preguntar qué datos están dentro de la tabla. Posteriormente al orden select podemos hacer uso de la orden a este disco, esto preguntaría cualquier tipo de valor que estuviese contenido en cualquier columna, ya que de lo contrario buscaría únicamente en las distintas columnas que le facilitásemos, de tal forma que podríamos aplicarle este, esta búsqueda únicamente a una serie de columnas. Posteriormente podríamos buscar eh, un rango o, o en una serie de columnas, de tal forma que podríamos realizar una consulta como la que vemos. También podríamos preguntar en, en una columna sobre un valor concreto. Por ejemplo, podríamos preguntar cuál es el resto de los valores que tendría la columna, la, la fila en la cual eh, existiría la columna RAD, de tal forma que se podría encontrar. Podemos ver cómo devuelve las distintas consultas Python. En Python se devuelve el cursor al cual se le puede ejecutar la orden fetch one al igual que se podría realizar la orden fetchMany para recoger una serie de resultados o la orden fetch all para, para devolver todos los resultados. Podemos observar que este, esta obtención de resultados podría también pasarse a tupla o a lista, de tal forma que los datos devueltos podrían ser utilizados en Python de una manera sencilla. Igualmente, podemos devolver la lista de cabeceras de, de las consultas, de tal forma que con la orden CASE estamos devolviendo las cabeceras y sabremos de qué columnas estamos hablando. Igualmente, se pueden obtener las, las, las respuestas de las consultas ordenadas bajo algún criterio, como por ejemplo eh, la columna, la, la cual es la que ordena los distintos valores. También se podrían ordenar en algún tipo, otro tipo de orden, de mayor a menor, etc. Igualmente, también podría ser posible la pregunta de, acerca de distintos rangos. Esto en ocasiones puede ser, puede ser observado también cómo funcionan estos distintos comandos de SQLite3 mediante la documentación de SQLite3, ya que esto eh, tiene es claramente una invocación con unas órdenes similares a las que aparecerían en una ejecución de un comando con SQLite3, ya que estos aparecen como un string que se le pasa al programa SQLite3 como cadena. Podríamos también hacer uso de la carga de toda la base de datos en memoria. Para ello, podríamos realizar una conexión a una base de datos ya existente, la cual podría estar disponible en el disco duro. Posteriormente, podríamos crear otra base de datos, la cual estaría disponible en memoria. Posteriormente, podríamos hacer un backup de toda esa base de datos que teníamos en disco a la base de, de datos que hemos creado en memoria, de tal forma que estaremos creando la base de datos en memoria. Esto nos puede agilizar los procesos posteriores de consulta y edición de los datos. Posteriormente a todo este análisis que se puede realizar con una base de datos, la cual se puede dejar la conexión realizada para ejecutar múltiples consultas o pueden realizarse distintos scripts para realizar consultas de una manera automatizada en, desde Python, es posible utilizar la orden commit. Esta orden es la que sirve para almacenar los cambios realizados a la base de datos. Hasta que no realicemos esta operación, los datos no serán almacenados en el disco duro, de tal forma que podemos ir modificando la base de datos como nosotros queramos y pudiendo interoperar con ella de una manera relativamente rápida. Posteriormente podemos realizar la orden con commit de tal forma que se actualice la, la base de datos y esta quede ya fija permanente en, en los datos para posteriores usos. Una vez terminado el uso y la lectura de los distintos datos a los cuales queramos tener acceso con la base de datos es conveniente cerrar la base de datos de tal forma que posteriormente pueda ser utilizada por otros programas, por otros servidores o por otros usuarios o en otras sesiones distintas.